El libre el Lozano, ya fuimos con esa canción, me pasa una foto, creo que te la pasé, estaba desayunando, Cintia, dice, cortaste toda la luz, jaja, dice, porque justo dijiste Cintia y pof, ¿eh? se cortó todo, me dice, bueno, pero Cintia labura en casa, por supuesto, ella no tiene que volver a la oficina. 10 de la mañana, 59 minutos en Argentina. Esto está pasando en Sunchales y la región Nos metemos con actualidades Esto más que pasar en Sunchales y la región Pasa porque tiene que ver con una efeméride Me parece, ¿no? Es el día mundial en realidad Pasa en todos lados y todo el mundo lo va a celebrar Y todo el mundo lo va a recordar Y nosotros los sunchalenses obviamente lo tenemos recontrarrearraigados porque nuestra zona Hace que lo tengamos así Porque nosotros tenemos una empresa que nos, eh, que nos refiere en el mundo Porque hoy es el día Te lo leía yo a la mañana temprano te contaba que el primero de junio se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta fecha no pasa inadvertida para nosotros desde los medios de comunicación porque nosotros tenemos a Sancor. Y mmm, si hay algo que, que yo quería era hablar con alguien que hubiera estado durante mucho tiempo en, en lo que fue el trabajo de Sancor, en lo que fue la historia de Sancor y en lo que es en la comercialización. Porque uno dice, bueno, ¿cómo llegamos a la góndola, ¿cómo llega la leche a la góndola? ¿Cómo llega a la caja? ¿Cuántos litros de leche eh, se, se reparten? ¿Cuánto consume la gente? Y por eso es que estoy en contacto ahora, sí, a través, y estamos a través de la fanpage de Sunchales Día por Día y estamos también a través de nuestra radio, a través de la 93.7, con Sergio Montiel, con la gente de comunicación de Sancor. Buenos días, Sergio, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Una bueno, alegría. contenta, porque podemos charlar con ustedes, porque ustedes, eh, usted me va a dar muchos números seguramente el día de hoy y me va a contar también cuánta gente consume leche, es uno de los productos eh, esenciales más buscados por, por el mundo. Sí, sí, es la leche es tradicionalmente consumida desde tiempos inmemoriales como un alimento muy completo y, y al alcance de, de muchísima gente. Eso requiere, digamos, por supuesto... A través del tiempo ha tenido un mayor grado de sofisticación y del tomar la leche tal cual salía de la ubre de la vaca, se pasó luego a procesos de industrialización eh, que fueron generando tanto la leche fluida tal como tal o también una serie de subproductos que son esenciales hoy para la vida normal que se lleva adelante. Eh, y con toda la variedad de subproductos que se, que se obtienen a partir de allí. Calcular eh, eh... la cantidad de gente que consume leche es, este, es imposible. Yo creo que buena parte de la humanidad, los que tienen acceso, consumen. Eh, los que tienen acceso, tanto sea por la producción local que, que puedan tener, como también por el comercio internacional que se genera, este, de un producto que es siempre escaso este, y esencial para todas las etapas de la vida. ¿no? Somos exportadores eh, de, de este producto, somos eh, referentes en este producto y sobre todo en nuestra zona, Sergio. Sí, eh, Argentina pasó por distintas etapas, primero por un abastecimiento pleno y con exportación de excedentes hasta la década del 90, hasta hace no mucho tiempo atrás si lo pensamos en términos históricos. Y a partir de allí se generó una corriente de exportación de productos lácteos, en, lo cual, en la cual Sancor, eh, digamos, SanCor en particular, es por Argentina, pero el país también, se situó de manera muy importante como eh, exportador de productos lácteos a nivel global. Eh, de todas formas, eh, Argentina no es uno de los principales producto productores, sí es... Importante de manera más relativa en los últimos años en, en, en el comercio internacional. ¿no? Eso, ¿El o sea, ¿Cuál es el productor principal entonces? Mira, eh, hay países en Asia, como por ejemplo India, eh, la comunidad europea se toma como un conjunto también eh, importante de productores, y eh, Estados Unidos, eh, Brasil. En general, lo, la leche que se produce globalmente se consume en el mismo país en el, que, en el cual se produce. Y hay un, un comercio internacional que es aproximadamente el 7% 8% de la producción global, que es muy poco, digamos, que se comercia internacionalmente. Por eso hay tantas fluctuaciones en los precios, porque al ser tan poco, si llega a haber alguna, algún exceso de producción o global, o una merma en la producción global, automáticamente eso se traduce en los precios internacionales y se lleva eh, a, al resto de la comercialización a nivel global, como les decía antes. Entonces, desde esa perspectiva, eh, es un producto que tiene un precio muy volátil y es... Eh, al ser un producto tan sensible, toma relevancia, ¿no? Producto muy sensible y que nos refiere, como lo decíamos al principio de la nota, Sergio. ¿Cuántos litros de leche ha llegado a producir Sancor? Bueno, el, el máximo fue allá a finales de la década del 90, con, se había dado un pico extraordinario, que llegó a los 6 millones de litros de leche en un día. Eh, de todas formas, eso fue un hecho un hecho puntual bajo una circunstancia determinada. Normalmente había llegado a estabilizarse alrededor de los 4 millones y, litro, 4 millones y medio de litros promedio anual este, durante mucho tiempo, con picos, porque la leche se produce estacionalmente de manera muy significativa en la época de primavera-verano. Y, y después tiene una merma hacia febrero o marzo, que es del 40%, la diferencia de, entre el pico de mínima y el pico de máxima. Este, y, y bueno, con esa teniendo en cuenta esas fluctuaciones estacionales, naturales, absolutamente naturales, que tienen que ver con la interacción entre, entre la vaca y, y el clima, eh, bueno, en eso sí, Sancor se mantenían 4 millones y medio de litros en, durante mucho tiempo. No me llego ni a imaginar la cantidad de gente que se necesita para procesar los 4 millones ni me, muchísimo menos los 6 millones de los que me está hablando. Bueno, eso no, a ver, eso tiene que ver con este, un trabajo que se hace de manera cotidiana, desde que se arranca en la producción de leche en los tambos, su transporte hacia las plantas industriales. Y cuando llega allí el acondicionamiento, la derivación a cada uno de las líneas de productos que pueda tener una planta industrial y luego eh, la comercialización con toda la logística y el marketing y demás, eh, hay una gran cantidad de personas, este, digamos la producción, la comercialización y, el, y toda la parte posterior, hay una, hay una gran cantidad de personas comprometidas con ese tipo de trabajo en todo el sector lechero. Es realmente eh, una de las características centrales que tiene la lechería en su conjunto es eh, la cantidad de actividades que se desarrollan y de especialidades dentro de esas actividades que es necesario eh, tener en cuenta. Eh, el solo hecho de la producción lechera campo es muy significativa porque la lechería vendría a ser la más intensiva de las actividades extensivas del campo y la más intensiva de las extensivas. Digamos, es, es un juego de palabras, pero es una actividad muy compleja porque requiere, por parte de quien produce leche en el campo, este, una serie de conocimientos que son muy amplios, porque necesita saber de ganadería, necesita saber de agricultura, por la producción de los forrajes necesarios para, para, la, para, para la producción de leche, y este, necesita saber mucho de lechería. Hay un gran conocimiento por parte de la gente que está en el campo. Y luego eso, una vez que la leche, la materia prima está en las plantas industriales, también hay un alto grado de especialización que es necesario para poder llevar adelante toda la gama de productos que hoy es posible conseguir, porque hoy pensemos que la leche está presente en, de muchas maneras, en muchos tipos de productos, y, y bueno, en ese caso Sancor fue una de las empresas emblemáticas en cuanto a la la amplia variedad de productos que podía ofrecer al mercado, tanto sea como leche fluida, como leche, como quesos, como otros subproductos, cremas, dulces de leche, manteca, las fórmulas infantiles y otro tipo de productos que, que son posibles de obtener a partir de, de la materia prima que, se, que, se, que llega todos los días a las plantas industriales. Y eso después, por supuesto, hay que ponerlo en el mercado, doméstico o de exportación, de acuerdo al momento. Este, a, lo, a los negocios que sea posible eh, desarrollar y concretar, y, y bueno, y eso repetirlo todos los días, porque es una actividad que no tiene ningún tipo de descanso, ¿no? Sergio, vemos mientras charlamos con ustedes estamos viendo, bueno, algunos eh, algunos videos, obviamente que hemos logrado rescatar de cómo de cómo se procesa la leche, de cómo llega. Sí. Eh, no hay mucho que uno pueda ver, no es más como antes que llegaba el tacho, que uno veía el camión, que uno eh, veía claro. veía más. Ahora el proceso es mucho más eh, es mucho más particular, con muchos más cuidados. Sí, exacto. Eso tiene que ver con, eh, con un par de facetas. Una, la industrial, porque es necesario dar continuidad a un proceso eh, de, de forma, en forma permanente y que eso sea, eh, digamos, predecible para poder desarrollar un negocio en altos volúmenes y, y con la calidad requerida. Y la otra es justamente un tema de calidad eh, higiénico-sanitaria, que lo que busca es preservar al máximo el valor nutricional de la leche, pero garantizando a su vez... Que este, el producto pueda llegar a la mano de los consumidores intacto y que sea inocuo, que no genere ningún problema de salud por, por no tener todos los cuidados que son necesarios para este tipo de productos tan sensibles. Entonces, Hola, Sergio, eh, le tengo que consultar. Por... Leche? Le tengo que consultar, Sergio, le tengo que preguntar: ¿cuántos litros de leche procesa hoy Sancor? Hoy está alrededor de los 550.000, 600.000 litros, eso es, muy, es variable, no todos los días el, el recibo es exactamente el mismo, este, pero está en hoy, ¿no? Hoy. Este, después, que estamos saliendo del pico de mínima esa que les, que les comentaba, este, que se da en febrero-marzo, naturalmente todos los años, y va a ir creciendo hasta ya octubre-noviembre, eh, en donde es probable que se esté alrededor de los 900.000 litros. Sergio, mientras nosotros charlamos, bueno, se empiezan a llegar las preguntas, la gente se empieza a conectar y me dice, eh, ¿podrás preguntarle por qué los productos Sancor están muchos más caros en Sunchales, que es donde está la planta madre, que en Rosario, que está bastante más barato? No, la verdad que veces. Son, a ver, eh, eh, a ver, eh, eso tiene que ver muchas veces con dinámicas comerciales que no son propias de la industria. La industria, eh, particularmente Sancor, este, tiene un, unas, un precio de salida de fábrica de acuerdo a, al, al tipo de canal comercial que se establece. Después, el precio es fijado por el sector comercial, no es fijado de ninguna manera por, por, por la empresa. Eh, después, una vez que el, el precio de salida de fábrica, comercialmente, eh, cada, un, cada uno de los comerciantes, de acuerdo al volumen de negocios y a la percepción que tengan de la marca, le... Y le ponen un precio que es el precio de góndola o el precio de, de, final por el cual lo puede adquirir el consumidor. Pero el de alguna manera, encontramos en la, en la empresa, todos la empresa tiene un Sergio, precio estándar. La, la, la empresa tiene un precio estándar. Exacto. Sergio le pregunto, primero le, preguntarle en Sunchales qué productos están haciendo. Bueno, eh, Sunchales tiene dentro, es una, una planta que tiene, digamos, mucha capacidad productiva para eh, leches eh, esterilizadas, la leche guate, en sus distintas presentaciones, eh, ya sea, eh, digamos, son leches líquidas esterilizadas, ¿no? Entonces tiene la, la leche blanca común, con una serie de variedades que es posible obtener a partir de allí, eh, las leches infantiles líquidas también leches chocolatadas, también líquidas, y después eh, dulce de leche eh, y también leche en polvo. ¿Mm? Esas ¿Qué? son las que se pueden producir en Sunchales. Después, en otras plantas industriales se produce una extensa variedad, variedad de quesos este, tradicionales para Sancor eh, y que, bueno, cada planta tiene su especialización. Sergio, ¿qué producto es el que más eh, exporta Sancor? Eh, tradicionalmente es la leche en polvo, eh, tanto Sancor como Argentina. Eh, es la leche en polvo, lo, él es el producto más comercializado a nivel global. Primero va la leche en polvo y después están los quesos y, y manteca como productos principales. Y después, de acuerdo a determinadas características o demandas puntuales, hay otros tipos de producto, como por ejemplo, este, Sancor tiene, tiene destinos en países limítrofes de productos ya con valor agregado y con marca. Lo que se manda normalmente eh, como grandes volúmenes de exportación son bolsas de 25 kilos de leche en polvo, eh, entera o extremada de acuerdo a las necesidades que se plantean puntualmente, y eh, quesos que pueden ser de, de acuerdo a las necesidades de, de, de, del, del cliente final, que, pero también en presentaciones no comerciales, o sea que luego son fraccionados o reprocesados en destino. ¿Y hay algún país a donde se exporte más o, o es más o menos a todos lados donde se exporta la misma cantidad? No, ¿Un no. ¿Un país no. que consume eh, más? Eh, sí, sí. Hoy, hoy es eh, pa, como, como destino, tanto sea de, de, de Argentina como de Sancor, el principal país es Brasil volvió a ser lo que digamos era allá por los años 90 que era un comprador más significativo y después hay otro tipo de exportaciones, algunos países, sobre todo los que tienen producción petrolera que son grandes compradores de productos lácteos y dentro de eso se destaca Argelia eh, como destino porque hace grandes compras de leche en polvo y, y se generan licitaciones y, partir, y entonces es un destino significativo. En algún momento lo fue Venezuela, México, digamos, los, los países van variando su, su demanda de acuerdo a las condiciones particulares eh, que, que tienen y van generando stocks para poder intervenir en los mercados porque son altamente deficitarios para el propio suministro de leche dentro de esos países. Uno no hace los deberes como corresponde, no nombra a Argelia como un principal consumidor. No, pero son, son consumidores muy significativos y realmente relevantes dentro del comercio internacional de leche. Sí, Sergio, bueno, hoy eh, quería charlar con usted, quería hablar con alguien de Sancor, quería trasladarle a la gente porque hoy es el Día Mundial de la Leche y nosotros somos referentes en esto. Le voy a hacer la última sí. pregunta eh, técnica, la última pregunta que, que por ahí uno siempre, siempre se viene haciendo. En principio, eh, saber cuál es la mayor dificultad que hay en el país para la producción de, de leche. Digamos, eh, la eh, Argentina está muy preparada para la producción de leche, tiene grandes condiciones naturales y también este, se dan una serie de factores que podrían posicionar a la Argentina como un jugador central en la producción de leche y realmente determinante y la, y la provisión internacional. Eh, ¿Por qué? Porque tiene buenos suelos, tiene buen clima, tiene conocimiento que es esencial, tiene una estructura industrial apropiada. ¿Qué es lo que limita en todo caso hoy ese tipo, ese, esa expansión de la lechería? Y lo viene haciendo los más de 20 últimos años, porque desde el 90 y pico que no hay un, un crecimiento significativo, está como estancada y hasta veces un poquito en caída. Eh, es la falta de estabilidad en, eh, macroeconómica, que impide cierto tipo de inversiones y que genera incertidumbre acerca de cómo proyectar un negocio que necesita ser planificado porque eh, las inversiones en lechería en cualquiera de sus eh, etapas, tanto en la producción primaria como en la industria, como después puede ser en algún grado eh, una comercialización constante y confiable hacia el exterior, necesita eh, reglas de estabilidad. Y eso, bueno, vivimos en Argentina y todos sabemos los ciclos permanentes que tenemos en materia de economía eh, que generan incertidumbre y por lo tanto frenan inversiones y también decisiones porque nos encontramos cada tanto con la necesidad de empezar a hacer parches y de encontrar soluciones a un negocio que debería ser mucho más estable y predecible. Sergio, ¿cuántos años hace que está en Sancor? Bueno, yo... Trabajé en Sancor eh, 28 años, algo más de 28 años como empleado. Y me retiré hace 5 años, eh, pero mantuve siempre, excepto un muy breve periodo apenas me retiré, mantuve siempre mucha relación con la empresa, tanto con, con mi socio, tenemos una consultora de comunicación, y le brindamos servicios y asesoramiento en todo lo que tenga que ver con la comunicación este, de negocios, de la cooperativa. Es ¿Mm? así, así la última pregunta, y espero con eh, total eh, sinceridad. ¿Cuál de todos los productos de Sancor ha sido el que más le gustó? Quesos. Quesos. Este, para mí, este, Sancor eh, tuvo, tiene y va a tener siempre eh, una distinción en materia de quesos, porque uno cuando consume este, y va probando y prueba también de la competencia para saber, y fíjate que lo digo en términos de competencia porque sigo sintiéndolo como propio, este, siempre sabe que hay una estabilidad de productos eh, y que siempre está consumiendo el, el mismo y el sabor y sabe que uno va a comprar Sancor y sabe que, con qué se va a encontrar. En cambio, si bien hay muchos muy muy buenos productos en en las góndolas de, de la competencia, yo creo que es un fuerte significativo. Y por supuesto, el deleite, el que es la manteca, el dulce de leche y esas cosas que, que, nunca, que nunca se pierden y que siempre están presentes en todas las mesas. Eso desde mi perspectiva, por supuesto, cada uno tiene su propia experiencia. Indiscutido lo del dulce de leche, lo de la manteca y lo de los quesos. Sin duda, coincidimos completamente. Gracias, Sergio, por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que, que, bueno, que disfrutemos de este Día Mundial de la Leche, que reconozcamos su valor y que sobre todo en Sunchales se, se tenga siempre presente que, que la lechería fue y debe seguir siendo un pilar de la economía y del estilo de vida de, de la sociedad de Sunchales. Este, hay que tratar de generar y revalorizar siempre un estímulo para, para tenerlo siempre así, porque es parte de la historia, pero también tiene que serlo en el presente y en el futuro. Ojalá que así sea. Gracias, Sergio. Un gusto, ¿eh? Te contábamos, entonces, te trasladábamos un poquitito de la historia de la leche sí, eh, a través de nuestra red, a través de nuestra fanpage, a través de Sunchales Día por Día, a través de la Ronda Vida, te contábamos con alguien eh, que está relacionado desde hace más de 30 años a Sancor, con Sergio Montiel, que está en comunicación, en prensa, es, eh, es la persona que es referente en este momento como comunicación y prensa, mm, obviamente, exacto. nos habría gustado recorrer la planta, no se puede, nos habría gustado hacer otras cosas, contarle un poquitito más de adentro, pero él me decía también a la mañana, y es cierto, eh, ir a la empresa no podés ver el, el, cómo se procesa la leche, entonces tampoco tenía mucho sentido, mucho sentido pero estaría buena una recorrida. Por pero sample. bueno, me parece que has logrado algo, Mónica, antes de la producción, que a lo mejor la gente lo... Este, se da cuenta o no, pero vale la pena remarcarlo, sí por si hay algún distraído, no que es que eh, la gente de Sancor ha, ha charlado con nosotros, o en este caso Sergio Montiel a través de su consultora que maneja este, la comunicación de la empresa, después de muchísimos años, no porque no había palabra, no se, no se, o los medios no han logrado todavía hablar con la gerencia, etcétera, etcétera. Bueno, a través de ese de ese bien común que es la leche, hemos logrado mínimamente poder charlar un poco de Sancor, conocer un poco de Sancor un poco más y bueno, y datos sí. importantes, ¿no? Digo, la leche que están procesando en la actualidad, cuántos litros de leche se van a estar procesando la la expectativa o la proyección hacia fin de año. ¿Los principales productos que porta Sancho? Los principales ¿no? productos, qué es lo que se está haciendo, qué no se hace aquí en Sunchales y qué sí. Eh, la cantidad de, de litros que se están procesando, yo no sé si alguien lo, lo había comentado. Siempre los últimos comunicados que hemos tenido de la de parte de Sancor, es cierto, lo tenemos a través de comunicados oficiales de, por escrito, y la realidad es que quería charlar con alguien, y le agradezco muchísimo a la gente de la, de la gerencia y la dirección de Sancor, que me ha habilitado justamente para poder gestionar esta nota. Perfecto, 11.22. Todo lo que sucede en Una Vuelta Sunchales. Lo podés ver en www.sunchales.com.ar Una Vuelta Sunchales. Si escuchás la radio en Barrio Colón 93.